Oiga, esto lleva ahí botado desde que yo me fui, Nadie no ha sido capaz ¿Sí, de ¿qué? levantarlo? ¿Y usted qué hacía ahí arreglándose? Mire, un baño, como está como un barriar, coja otra trapero y lávelo. Y la mujer de la casa y la más cochina. Mire, parece a lavar la losa. Ay, qué fastidio! ¡Tráganle, ni siquiera levantan la losa! Uy. ¿Y trapero ¿Qué está haciendo, mamá? Oh, ¡Párenme por las cosas como están y por todo este reguero! ¡Párenme porque ustedes no hacen nada! Oiga, ¿por si no se ¡Ah! hacen nada! Oh, ¡Ustedes no hacen nada! Y los que están viendo este video tampoco hacen nada ¡No me siguen en Suscriban, no motivan la campanita para las notificaciones No comparten el video, no hacen nada